Okay, voy a comenzar este video usando este lápiz para cejas Este lápiz para cejas de la marca Visu. Les recomiendo que el momento de que ustedes quieran delinear eh, o pintar sus cejas Lo hagan con un producto de buena calidad o al menos que sea de una buena marca También lo que les recomiendo es que si ustedes tienen el pelo negro como yo usen un lápiz para cejas que sea como de un tono gris justamente como este. este tono se llama árabe pero en realidad pues es un tono gris como muy suavecito como lo pueden ver aquí es un tono gris que no es negro porque si ustedes tienen el cabello negro y quieren usar un lápiz para cejas negro pues la verdad se va a ver muy mal se va a ver como una ceja muy fuerte y no se va a ver para nada bien. Entonces, si ustedes también tienen el cabello rubio o tienen el cabello castaño claro, les recomiendo usar un producto para cejas que también sea castaño. Ya sea, ya sea que ustedes sean rubias o que tengan el cabello un poquito más claro, les recomiendo que usen un producto para cejas, que sea castaño, café, café claro, café oscuro, dependiendo del tono de su cabello. Pero bueno, yo como tengo el cabello negro voy a usar este, este tono que ustedes ven aquí. Y voy a empezar antes que nada este lápiz para cejas. Me gusta bastante porque tiene lápiz y en, y en el extremo tiene el cepillo. Entonces, antes de pintarme las cejas, voy a, voy a cepillarlas. Voy a cepillarlas un poco para que queden un poquito más ordenadas. Y ahora sí voy a proceder a delinearme las cejas. Lo que yo les recomiendo para delinearse las cejas es que ustedes empiecen a marcar. Voy a acercar un poquito más la cámara. Ok, lo que yo les recomiendo es que ustedes empiecen a marcar las cejas como, como delineándolas por las orillas, pero vamos a poner más énfasis de la mitad de la ceja hacia afuera y de esta mitad hacia acá vamos a dejar que la ceja se vea más clarita. Esto para suavizar la mirada y que nuestra mirada no se vea tan pues tan fuerte entonces vamos a empezar rellenando esta parte vamos a delinear un poco lo que son las orillas y vamos a empezar a rellenar las partes que no tienen cabello Así de, este, de esta área lo único que voy a hacer van a ser suaves toques. Todo esto lo que estoy haciendo son toques muy suavecitos precisamente para que la ceja nos quede suavecita y la mirada no se nos vea tan, tan cargada. Si se dan cuenta mi lápiz apenas toca lo que es la piel justamente para que la mirada no se vea tan cargada. Como les estaba comentando, primero les sugiero delinear la ceja de la parte de las orillas, así. Y les comentaba que eh, les sugiero que de esta mitad hacia afuera marquen más la ceja y de esta mitad hacia acá, hacia el inicio, dejen la ceja más, eh, menos cargada. Esto para que nos dé una mejor apariencia rellenamos las partes que les faltan pelitos por ejemplo de esta parte nada más voy a ligeramente, muy ligeramente voy a pasar el lápiz de cejas y digo ligeramente porque si lo hacemos muy fuerte nos va a quedar la ceja muy intensa nos va a quedar el color demasiado cargado y eso no se va a ver bien entonces así lo mejor es hacerlo suavecito, dejar el color un poquito más cargado de la parte de, de aquí afuera, como les decía y solamente rellenar los huecos que no tienen pelito y con, este, eh, con esta brochita que viene al extremo, ustedes pueden usar otra, voy a peinar la ceja otra vez. Y de esta manera esparcimos más el producto. Vamos a esparcir más el producto y nos va a quedar la ceja todavía aún mejor. Nos queda más distribuido el color. La ceja más peinada y todo en general se ve mejor, ¿ok? Entonces esta es eh, la ceja así tal cual. Y el secreto para que las cejas nos queden bien delineadas es tomar este producto. Bueno, ustedes pueden usar cualquier otro producto, no tienen que usar las marcas que, que yo uso. Tomar ese producto y este... A ver, déjenme... Ok, como les comentaba, el secreto para que las cejas nos queden bien delineadas es tomar un corrector, el corrector con el que eh, nos usamos para las imperfecciones de la cara, para las ojeras o la base de maquillaje. Yo voy a usar el corrector que uso para mi cara, este es de Mave de Mary Kay. Iba a decir de Maybelline, no, no es de Maybelline, es de Mary Kay. Pero ustedes obviamente pueden usar la marca que ustedes quieran, no importa. Yo creo que lo importante es aquí que usemos ya sea base de maquillaje o corrector y una brocha plana. Esta brocha es para el párpado móvil y como se pueden dar cuenta es una brocha completamente plana. Esto nos va a servir para delinear las orillas de la ceja y que se vean todavía mejor. Voy a usar un poquito de producto, así muy ligero, incluso lo estoy haciendo de esta parte precisamente para tomar poquito. A ver, aquí ya fue mucho. Y si se dan cuenta, tomé muy, pro, muy poquito producto. Y con este producto voy a empezar a limpiar la ceja de las orillas lo que va a hacer que la ceja se vea más delineada y que se vea mucho mejor. Bien, esto lo podemos hacer muy rápido, así si se dan cuenta voy limpiando solamente las orillas donde pudo haber exceso de, de producto de, de lápiz de cejas Así con mucho cuidado voy a empezar a limpiar la ceja de las orillas. Ok, también lo hacemos de aquí de, de donde inicia la ceja. Muy bien. Y vamos a esparcir bien el producto. Para que no, se, no, para que no se vean ni brochazos, ni exceso de corrector. Yo he visto que hay chicas que hacen esta técnica de limpiar su ceja este pues con base de maquillaje o corrector, pero no se esparcen bien el producto y les queda exceso de producto aquí en las orillas. Y recuerden chicas que eso tampoco se ve bien. Si quieren, pueden usar la esponjita, eh, una esponjita húmeda para, para base de maquillaje y este, sellar todo el producto, como esta esponja. Esta esponja yo la uso para sellar y finalizar mi base de maquillaje, pero también la voy a usar para... Este, para darle ligeros toques aquí este, en las orillas de la ceja, esto con el propósito de que el producto se vea mejor esparcido y todo el maquillaje en general se vea muchísimo mejor, ¿ok? Esta ceja, como ya les decía, esta ya la tengo hecha, aquí, aquí, acuérdense que estas esponjas tienen que estar húmedas, Uh -huh. Y yo creo que eso ya sería todo. Si se dan cuenta nos quedó la ceja muy natural y eso es lo que buscamos, que las cejas nos queden naturales. Yo pienso que mientras más naturales nos queden las cejas y en general todo el maquillaje nos quede más natural, Va a ser mucho mejor porque he visto cejas muy cargadas, muy uh, tatuadas, muy delineadas, muy maquilladas y eso para mí no se ve nada bien. Para mí, eh, mientras más natural quede el maquillaje y menos exagerado, se ve mucho mejor. Y bueno, estos son mis tips de cómo pintar las cejas. Espero que les hayan gustado. Déjenme abajo los comentarios. Si ustedes tienen otras técnicas, otros productos que me quieran recomendar, pues se los agradeceré muchísimo. Esto es todo por hoy y nos vemos. Bye.